Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy voy a mostraros mi top 5 de páginas web que tienes que conocer si eres dibujante Dibujante, ilustrador, concept artist o cualquier derivado A ver si me pongo el micro donde se escuche, por favor, porque si no vamos a tener un grave problema Y voy a enseñarte mi top 5 personal de páginas web que tienes que conocer Y no voy a enrollarme mucho, vamos a verlo, vamos a verlo porque si no, para qué lo voy a contar ahora si lo voy a enseñar la primera de ellas es Pinterest, ¿vale? Es posible que alguna de estas páginas la conozcáis De hecho es posible que Pinterest la conozcáis muchos de vosotros Pero el que no la conozca, pensadlo el que no la conozca y lo descubra en este vídeo, me va a amar eternamente. <risa> y no me extraña, yo, yo la primera vez que me enseñaron Pinterest dije, ya está, ¿dónde te, dónde te pongo el altar? O sea, te amo, ¿Cómo no, ¿cómo no he conocido esta página web antes? ¿Vale? Pinterest eh, es como la página web de referencias eh, a nivel artístico por excelencia, ¿vale? Desde fotógrafos, eh, ilustradores, animadores, incluso, de, eh, todo, todo, todo lo que sea... Eh, de, de contenido artístico, o sea, todo lo que sea de creación artística, cualquier creador artístico, usa Pinterest porque es que está eh, la magia artística del, del ser humano. O sea, lo, lo, lo... ¿cómo se dice? Lo que es trending ahora actualmente, o sea, lo que es... Tiene una palabra esa cosa, no me acordaré, pero da igual. La pondré aquí, en algún sitio. Lo que es mainstream y lo que es eh, del pasado y de los rincones más recónditos del planeta y del... Todo está en Pinterest y la maravillosidad de Pinterest es que tú puedes ir investigando y donde quieras pues tú eh, dices ah pues mira esto mola y entonces clicas en esa imagen esta no me mola, mira Skate, vamos a ver cosas de Skate clicas en esa imagen y te lleva a ella y te, luego te recomienda cosas parecidas y una vez te recomienda cosas parecidas ves otra cosa y te sigue recomendando cosas parecidas, no sé por qué estoy mirando cosas de Skate si estamos aquí para ver cosas de ilustración pero tú puedes poner eh, One Piece y entonces te sale todo de One Piece y dices, ah, pues esta me gusta el estilo así, a ver qué hay parecido. Y bajas y te salen más cosas y luego te lleva a otra cosa que es parecida por color o parecida por, por temática o parecida por lo que sea. Esto debe tener un algoritmo interno, en plan una inteligencia artificial brutal dentro. Y es que es maravilloso. Y aquí puedes descubrir lo que jamás habrías imaginado en tu vida. Es... Maravilloso eh, Y además Lo que te permite aquí Es crear tus propias carpetas Donde puedes almacenar Las cosas que tú quieras Yo tengo aquí Mis propias carpetas Te haces una cuenta Y te creas tus, tus propios tableros Y puedes ir almacenando cositas Yo tengo un tablero Que es de todo cosas Que me interesa el color De esas cosas Aquí uno que es todo de outfit Que meto aquí cosas de De cosas japonesas De cosas de, de outfits de todo tipo Y tengo mil millones de pins Y cada vez que necesito Inspiración en mi vida Digo ah, Pinterest Cielos Colorines hay... Que es maravilloso, ¿vale? Pinterest, si no lo conoces, tienes que conocerlo. La siguiente página que vamos a, a ver, déjame un segundo que lo miren mi bonito teléfono nuevo. Este es otro clásico que espero que conozcáis todos y es Artstation. Artstation es una página que casi es como un portfolio eh, online donde se, aquí se mueven muchísimas cosas a nivel profesional y tener una página de ArtStation con tus ilustraciones e irla actualizando es, es fundamental o sea a nivel artístico es como la página por excelencia donde están todos los artistas pues yo qué sé de concepar de ilustración de todo sobre todo concepar para videojuegos pelis animación y demás están aquí y aquí esta página tiene, tiene de todo, ¿vale? O sea, tiene de todo. Todo esto que veis por aquí lo tiene. Pero a mí me gusta mucho esta página para ir descubriendo artistas. Porque en la página principal, aquí en artstation.com te aparece aquí al principio los trendings, digamos, de esa, de esa semana. ¿no? Entonces te aparecen aquí ilustraciones random de las cuales pues tú puedes coger y dices vale pues voy a clicar en esta o en esta y entonces pues te lleva por ejemplo aquí te lleva esa ilustración y tú aquí tienes la ilustración aquí a veces ponen, se pueden poner varias imágenes entonces te ves que es un modelado 3D y que luego le ha metido color y te ha sacado este este render, este, esta ilustración final digamos y aquí a la derecha te viene quién lo ha hecho entonces puedes ir a Fabricio Scipioni, Scipioni nunca sabré pronunciar en italiano y Ahí está la magia, te lleva a su página principal de Artstation donde va subiendo todo su contenido. Entonces, aquí es que es maravilloso porque te puedes ir otra vez a Artstation a la página principal y ves qué te recomienda y de repente pues te empiezan a salir cositas nuevas porque esto cambia de una vez para otra. Muchas cosas se repiten, por ejemplo, ves que aquí está el mismo, el Fabricio, el que hemos visto antes. Pero yo que sé, te sale por aquí otra cosa nueva, pues esta me gusta el color, a ver qué es, de Alexandre, Alexandre le podemos dar aquí a ver qué más cosas hace, parecidas a, a ver si hace cosas parecidas a esa que nos ha gustado, y podemos venir aquí y vemos pues, que este tío hace concept. Hace diseño sobre todo de personajes Algunas cositas de entornos también y tal Armas, brutal Y entonces pues aquí puedes ir conociendo distintos artistas Puedes buscar también algún artista que conozcas ya Pues dices, no quiero a... Yo qué sé tío, al, al Ross Vamos a buscar al Ross Pues Ross Draus Y entonces pues aquí te sale, Ross Draus Y aquí tienes, y aquí accedes a su, a su chisme Ross, dame like, deja un comentario <ríe> La siguiente, que vamos a, a, a, a entrar que voy a enseñaros, y por esto he dicho que, no sé si lo he dicho, que estas son mis, mi, mi elección personal de 5 páginas que tienes que que tener en cuenta si eres dibujante Es Paper Monsters, sí, Joder. que nada, Paper Monsters es la, ya sabéis, es la web que tengo yo con, con Arganza que es de, pues lo mismo, de aprendizaje online, ¿vale? Aquí son todo cursos de dibujo. Tenéis además cursos gratuitos, que nunca me cansaré de decirlo. Tenéis eh, tres cursos gratuitos. De hecho, podéis veniros aquí. Y si no queréis ver los cursos normales, podéis venir aquí a Contenido Gratuito y dices, no, no me enseñes los de pago porque al final los voy a comprar. No quiero verlos. Pues te pones aquí en Contenido Gratuito y aquí te salen los que son gratis, que simplemente tienes que clicarlos, añadirlos al carrito. Mira, le das aquí, le das Añadir al carrito. Y ya vas a tu carrito y ya le das a finalizar compra, aquí veis 0 euros finalizar compra y entonces ya te registras con tu nombre y demás y, y puedes empezar a hacer el curso, que los cursos son en vídeo, son online, están grabados y editados, entonces una vez te registras y has comprado sin pagar y sin poner tu tarjeta ni nada raro el curso, pues ya puedes empezar a hacerlo y son como vídeos explicativos, como por capítulos y demás, depende del, del curso, los gratuitos son más escuetos, los cursos tochos, los normales son... Vale, vamos a continuar con el top y la siguiente Oh, sí, sí, este ya lo le, le he mencionado En, en otro vídeo Pero para si hay alguno que no la conoce eh, Sé que también me lo va a agradecer así que no podía no decirla, ¿vale? Eh, la página es Quick Poses, ¿vale? La nueva la página número 4 es Quick Poses, Quick Poses, y tengo un vídeo entero, os dejaré el link para que podáis ir a verla. Esta página, eh, necesitaba nombrarla porque es que, de verdad, o sea, es una de las páginas que más he utilizado yo a nivel de dibujo y es para practicar poses, ¿vale? Puedes elegir las diferentes estilos de dibujo, el estilo de fotografía que quieres que te salga y en cuánto tiempo quieres dibujar esas fotografías. Entonces, te van saliendo fotos, en este caso, pues pone aquí cada 60 segundos, pues cada 60 segundos te sale una foto nueva y puedes dibujarla y eh, vas practicando poses y demás. Tengo un vídeo entero explicándolo, con lo cual no voy a entretenerme mucho, pero eso, es una página para dibujar poses, que si quieres dibujar bien, eh, sobre todo cuerpo humano evidentemente, tienes que conocer esta página o alguna de las que hay parecidas a estas porque hay, hay por lo menos conozco alguna una o dos más seguro que, que es de poses, no sé si van con tiempo las otras o no, pero bueno, que esta, para mí esta es la que utilizo y, y creo que hay que conocerla. Y por último, una página que para mí es brutal, fuente de inspiración de cuando a lo mejor que ni siquiera tengo ganas de dibujar, pero digo, joder, voy a ver si me motivo un poco. Pues me meto en esta, que es Concept Art World. Que esta página es maravillosa. En esta página, lo que vais a encontrar es los mejores artistas del mundo. Van a estar aquí. Books Trainings artist aquí te presentan un artista nuevo que es John Liberto en este caso Training con el tío este de, de Klaus, otro pedazo crack ese tío eh, Pues eso. aquí diferentes cosas y son como artículos Entonces tú clicas en alguno, vamos a ver por ejemplo este artist Que este de hecho ya lo tenía fichado y es, es muy, muy crack Le clicas ahí, encima de la foto mismamente Y aquí te cuentan muy poquito sobre este artista, aquí brevemente Y te empiezan a mostrar algunas de sus mejores ilustraciones Y esto tío es que es... Es que es oro puro, o sea, es que es maravilloso aquí también, puedes conocer una cantidad de artistas y ver el trabajo de ellos, que es que es, es, que es una verdadera mm, preciosidad, o sea, pff. y además lo que mola es que hay de mil estilos, tíos, qué, qué burrada esto, qué guapo, hay de mil estilos diferentes, entonces mm, vas bajando y tienen ya mm, 300 páginas, o por lo menos 100 páginas seguro, de miles de artistas ahí y de artículos que van saliendo, y si sale una peli nueva, pues mm, te enseñan cosas de esos artistas que han hecho esa peli o cosas así, es, es brutal esta página es bestial, y bueno, pues aquí tienes las ilustraciones en pequeñito, pero puedes clicarle y se te abren en grande, y entonces puedes flipar en Full HD esto es la hostia, es que esto es bestial, O sea, esta página tenéis que conocerla. Entonces, pues nada, yo aquí me tiro la vida. Yo intento no, no entrar mucho porque aquí se me pasan las horas. Me pongo a mirar aquí historias y empiezo a enviar artistas. Digo, este, mira el color. Puf, brutal. Este de abajo también. Y, este, y empiezo a abrir pestañas nuevas. En plan de, vale, ahora veo este. Uf, pues es que luego voy a ver este otro. Mirad, este el color es brutal. Este ya lo, lo había visto en otra ocasión y es que es, es, que es maravilloso, de verdad. Y, y nada, pues eso. Yo aquí me paso las horas viendo, aún, aprendiendo de ver qué hacen otros artistas. Este, cómo trabaja el color, me parece muy interesante. Esta, el color de esta es brutal. Bueno, y de la otra que es roja que hemos visto antes también. Es impresionante. Entonces, para mí, esta es una de esas páginas. Que si no la conoces, sobre todo si te gusta el Concept Art, que por eso se llama Concept Art World. Tienes que conocerla. Ya está. O sea, realmente para mí tienes que conocer todas estas páginas, sí o sí, en tu vida, in your real life. <risa> así que nada bueno hasta aquí estas top 5 páginas que tienes que conocer espero que te haya que te hayan gustado espero que hubiese por lo menos una que no conocías y que ya tengas entretenimiento para un rato y nada creo que molaría ver en profundidad eh, algunas de estas páginas o incluso investigar ahí de descubriendo artistas de no sé qué o viendo no sí, no sé algo así de pro, entrar en profundidad o cuáles son mis pines o mis tableros de de Pinterest o pues interesante no sé Dejadmelo en los comentarios así que nada dicho, espero que os haya gustado este vídeo si queréis más vídeos así, interesting, de este tipo de, este estilo de vídeo me lo podéis decir, si os ha gustado el vídeo dadme un buen like, caso ahí para arriba, si no estáis suscritos, suscribíos y nos vemos en un próximo vídeo que seáis felices chicos, un